Buenas tardes, amigas y amigos, esperando que estén todos bien. Les saluda a José Figueroa ahí esta tarde estamos contentos y en modo de lanzamiento, además de celebración. Y por esa razón me honro en decir que tenemos casa llena. Nájel, buenas tardes, saludos. Saludos, José. Así como dices, el honor es compartido. Bienvenidos sean todos a los sorteos de Lotería Electrónica. Y saludamos a todos los que se conectan en nuestra página de Facebook, o nos ven por WIPR, gente, esta tarde nuevamente hacemos historia en Lotería Electrónica, Shanira. Historia, muchachos, de la cual usted va a poder ser parte de señores, ya sea en casita o donde quiera que esté en este momento, se puede beneficiar grandemente de lo nuevo que traemos, José Juan. Porque como hemos venido diciendo durante el pasado año, seguimos trabajando para que tengas más oportunidades de pegarte con nuestros sorteos. Y eso es precisamente de lo que venimos a hablar en esta tarde, porque ahora hay una nueva forma de jugar y ganar con Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Ahora se añaden más premios a Pega 2, Pega 3 y Pega 4 para que más jugadores resulten ganadores. Hoy lanzamos el Wild Ball. Como dije, estamos felices porque nuestros amigos de Lotería Electrónica ahora vienen con una nueva forma de jugar y ganar. Pero la pregunta es Yanira, y queremos saber todos, explícanos cómo se juega el Wild Ball. José, fácil no. Facilísimo, familia. Para entender de qué se trata esto, ahora se añade el Wild Ball, un bolo adicional que podrás utilizar a tu conveniencia para convertir tu jugada en una jugada ganadora. Escuche, si el número que resulte en el Wild Ball es ese número que le faltaba para ganar, ahora ya lo tienes. Nájel, explícanos por qué es tan fácil y cómo podemos jugar. Tal como dices, Chanira.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 Recuerda que puedes seguir haciendo tus jugadas adelantadas Es sencillo como dice Nahel, eliges tus números de la suerte y añades Wild Ball a tu jugada por un costo adicional para optar por más premios Si el número que resulte en el Wild Ball es ese número que te faltaba para ganar, ahora ya lo tienes, es así de fácil Ese bolo lo usas a tu favor para cambiar tu jugada por una ganadora es una realidad, cada día hay nuevas oportunidades de ganar con lotería electrónica. Por esto te invito a bajar gratis la aplicación a tu celular para ver números ganadores y escanear tus jugadas para saber si ganaste. Juega para que te pegues con la nueva oportunidad de ganar que te dan los pegas. Y pasamos con José Juan para dar inicio a nuestros sorteos.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 Para mañana miércoles, el Powerball tiene un premio de 700 millones de dólares, mientras que el Loto Cash tiene 570 mil dólares que te lo dan en un solo pago, al igual que la doble revancha, que tiene 180 mil dólares, que son buenísimos. ¿Qué esperas? Juégale a tus pegas favoritos con la nueva opción de Wildball para cambiar tu jugada a una ganadora. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida? De Wild y cambia tu jugada con Wild Ball, la nueva forma de jugar pegados.